Bienvenidos y bienvenidas a este video de música, juegos, chistes y reciclaje. Hola, yo soy Diego Reciclado y me gusta reciclar. Me gusta Hola, yo soy Diego Reciclado y el día de hoy vamos a construir un kazú casero Mirlitón o turuta es un instrumento musical de la familia de los membráfonos. Tiene una tapa y en el medio un pedazo de plástico que al soplarlo por un agujero hecho en la tapa modifica el sonido de la voz humana. El kazú casero ha sido utilizado por músicos muy, muy reconocidos y suena más o menos así Los materiales que vamos a necesitar para construir este instrumento son Una botella plástica reciclada con su tapa un pedazo de bolsa plástica reciclada un estilete un punzador o desarmador en preferencia estrella una tijera y un adulto lo primero que vamos a hacer es tomar la botella y pedirle a un adulto que nos la corte aproximadamente Cuatro dedos de la tapa, o el tamaño que queramos, también puede ser en una unión. Con la tijera terminamos de cortar. Como segundo paso vamos a pedir a un adulto que haga un agujero en la tapa, con la ayuda de un adulto y nuestra tijera vamos a hacer que el agujero se haga más grande. A continuación tomamos la bolsa plástica y la cortamos del tamaño de nuestro pico de la botella Colocamos nuestro pedazo de bolsa plástica en nuestro pico Ponemos el dedo suavemente sobre la tapa para que la bolsa plástica no esté tan ajustada a continuación, colocamos nuestra tapa y la ajustamos suavemente. ¡Y listo! ¡Ya tienes tu casú casero! Para que tu casú te quede más chévere, lo puedes decorar como yo lo hice aquí. Levanto en la mañana un poquito asustado, me despiertan y me dicen que vaya